En este vídeo vas a aprender qué son los Web Components y cómo puedes crear uno tú mismo en tres pasos. Y si te quedas hasta el final, te voy a contar cuál es la librería que utilizan empresas como Netflix para crear sus Web Components. Pero para esta ocasión, tengo un invitado especial. Hola, soy Jorge del Casar, Google Developer Expert en Web Technologies y he venido a acompañar a Diego para hablar sobre Web Components. Vamos a ello. Estoy probando el audio. Estoy probando el audio en Argentina. Empecemos desde el principio. Hace 20 años no existían los frameworks para frontend. Tan solo había HTML y más tarde surgió el JavaScript y el CSS para dar comportamiento y estilo a nuestras páginas web. Esas páginas necesitaban más dinamismo, carga de datos de manera síncrona. Queríamos darle más potencia a la web y para ello aparecieron las llamadas AJAX, poco después empezaron a aparecer las primeras librerías y frameworks que nos ayudaban a gestionar toda esa complejidad. Con este panorama tan caótico en el que tenemos aplicaciones web demasiado complejas para la tecnología que estamos usando, mientras que en otras plataformas, como por ejemplo en las aplicaciones de escritorio, ya existían estos modelos de componente nativos. ¿Pero qué es exactamente un componente? Es sencillamente la agrupación de la vista, el aspecto visual de un elemento y su comportamiento. Y aquí es donde entran en juego los Web Components. ¿Y cuál es la buena noticia? Que estos Web Components están soportados nativamente por el navegador. Por lo tanto, no tienes que instalar nada, simplemente usar las APIs que te provee el navegador. ¿Qué quiero decir con que está soportado nativamente por el navegador? Que es igual que el JavaScript, el CSS, es simplemente una extensión de estos lenguajes que nos van a permitir enriquecer nuestras aplicaciones web con Web Components. Como sabéis, la W3C se encarga de estandarizar todas las APIs y funcionalidades que implementan los navegadores y estas ya están definidas y desarrolladas por la mayoría de los navegadores a falta de un par de funcionalidades en Edge que están siendo desarrolladas. Por lo tanto, puede usarse a día de hoy sin ningún problema y en el caso de Internet Explorer podemos instalar unos polyfills para darnos ese soporte que nos falta. Una de las grandes ventajas que tienen los web components es que son agnósticos al framework. Es decir, que los puedes usar tanto en HTML simple como en Angular como en React y te puedes comunicar con ellos seteando propiedades y escuchando los eventos que lanzan. De hecho, no importa cuál sea el framework que usas, puedes entrar en customelementseverywhere.com, te dejo el enlace aquí abajo, y comprobar cómo de compatible es tu framework con los Web Components. Y es por eso que empresas del calibre de Microsoft, BBVA, Citibox o YouTube han empezado a usar Web Components en sus aplicaciones web. <risa> Yo también uso Web Components. <risa> Para desarrollar estos Web Components necesitamos tres APIs. La primera, los Custom Elements. La API de Custom element lo que te permite es asociar una etiqueta a la clase que has definido para tu componente. Como ves, tan solo tienes que usar el método Define de Custom Elements para asociar el nombre de la etiqueta a la clase de tu componente. Y ahora vamos a ver la segunda de estas APIs, HTML Template los html templates. Nos permite definir nuestras plantillas de html sin que éstas se rendericen en el DOM hasta que no sea el momento oportuno. Como veis, para ello creamos el elemento template y en su innerHTML html introducimos el html que nosotros queramos para nuestro componente. Y ahora vamos con la tercera API, el shadow DOM. Esta API lo que te va a permitir es aislar el DOM de tu componente para que, por ejemplo, sus estilos no se ven afectados por los estilos que se han definido fuera. Y estas son las tres APIs. Y combinando estas tres APIs tenemos nuestro Web Component. Como habéis visto estas tres APIs son un poco de bajo nivel y puede ser un poco engorroso usarlas para definir cada uno de nuestros Web Components. Por suerte ya existen librerías que nos van a simplificar la vida a la hora de crearlos. De hecho, algunos frameworks como Vue o Angular ya nos permiten exportar los componentes que creas en esos frameworks a Custom Elements. Una de estas librerías que nos facilita el trabajo es LitElement, creada por el equipo de Polymer que es muy jamón, porque es muy ligera, super fast y solo tienes que extender una clase. ¿Qué más se puede pedir? Vamos a ver un ejemplo. Así es como queda el ejemplo que hemos hecho antes, usando LitElement. Mucho más sencillo, ya que es la librería la que nos facilita todo ese trabajo de gestión del DOM. Si queréis conocer más sobre esta librería, darle a like y dejar vuestro comentario para que grabemos otro vídeo hablando en profundidad de LitElement. En este vídeo vamos a ver cómo comprar un bebé chino. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle a like y si no lo has hecho todavía, suscríbete ahora al canal.